Hoy contamos con el número 8. 8 numerilla de calculete, llevan fruta al cole y desayunan de rechupete. Hola chicos, hola chicas. Hoy me acompaña la abuela resuelta al cole. Todos los niños y las niñas vamos a llevar fruta para desayunar porque dice la profe que tenemos que comer sano hola abuela resuelta hola calculete buenos días numerilla hola numerilla calculete te has acordado de traer la fruta para el desayuno Sí, yo he traído una mandarina la mandarina están tan buenísima qué fruta traes tú numerilla yo he traído una manzana de color rojo que está riquísima y anoche me comí otra igual eso es. Hay que comer mucha fruta. Venga, aligerado, llegaremos tarde al cole. Abuela, ¿tú vienes a recogernos? Sí, yo vendré por vosotros a la hora de la salida. Espérame aquí. ¡Hasta luego, abuela! Hasta luego, abuela. Abuela, abuela, estamos aquí. ¿Qué tal fue el desayuno con la fruta? Muy bien, abuela. Nos hemos comido toda la fruta que estaba riquísima. También hemos aprendido a contar con el número 8 las frutas que hemos llevado. Y sabes qué? El número 8 se parece a tus gafas. Ah, claro. Y hemos aprendido a contar del 1 hasta el 8, hacia adelante y hacia atrás. A ver, a ver, ¿cómo es eso? Mira, abuela, cuando llegamos a clase cada niño y cada niña tenía para desayunar un plátano, una mandarina o una manzana. Parecía que nos habíamos puesto de acuerdo. Dijo la profe que colocáramos las frutas que eran iguales en una fuente. En una colocamos las manzanas, en otra los plátanos, y en otra las mandarinas. Después nos dijo que juntáramos en la misma mesa quienes llevábamos plátanos, en la otra quienes tenían manzanas, y en la otra los de las mandarinas. Colocamos la fruta ordenada y vimos que teníamos siete mandarinas y otra más. También había siete plátanos y otro más. Y en la mesa de las manzanas tenían siete y otra más. Y la profe nos dijo que cuando tenemos siete frutas y otra más, ya hemos juntado ocho frutas. Así, siete mandarinas y otra más es igual que ocho mandarinas. Siete manzanas y otra más es igual que ocho manzanas. Y siete plátanos y uno más es igual que ocho plátanos. Nos enseñó el número ocho y vimos que tenía ocho. ¡Dos redondones como tus gafas! Después estuvimos contando todas las mandarinas y decíamos ¡Uno! 2, ¡Tres! 4, 5, 6, 7 ¡Y 8. Y según nos las comíamos contábamos las que quedaban que era como contar hacia atrás ¡Así! ¡Ocho! ¡Siete! Seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno. En la mesa de los plátanos? También contaron hacia adelante y hacia atrás los ocho plátanos que tenían. Numerilla, ¿crees que los niños y las niñas que nos están viendo sabrán contar hacia adelante y hacia atrás? ¡Pues claro que sí! ¡Vamos todos! Suelta con nosotros las manzanas, como lo hicimos en mi mesa. Hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y hacia atrás. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro. 3, 2 y 1. Pues está muy bien. Hoy habéis aprendido el número 8 y a contar hacia adelante y hacia atrás. ¡Estupendo! Numerilla, ¿a ti te sale bien el número 8? ¡Claro que sí! Al principio parece un poco lioso, pero luego es muy fácil. Se hace como un lazo. Mira, así lo hizo la profe. Empieza arriba, baja por la izquierda, es como si rodeara un gajo de mandarina. Luego se cambia a la derecha y sigue bajando. Va subiendo de nuevo por la izquierda, cruza por encima de la línea de bajada y por último sube por la derecha y llega hasta el punto donde empezó. Eso es, yo tengo un truco para no liarme. Bajo a la izquierda, bajo a la derecha, subo a la izquierda, cruzo, subo a la derecha y cierro el lazo. La profe nos lo ha dicho así. Bajo rodeando, me cruzo y subo cerrando. Y quien haga bien el 8 se gana un bizcocho. ¿Tú crees que nos traerá un bizcocho de mañana de verdad? Quizás lo traiga o quizás se le olvidará. Queridas amiguitas y amiguitos, hoy hemos aprendido a contar con el número 8, a escribirlo. Y a contar desde el 1 hasta el 8, hacia adelante y desde el 8 hasta el 1, hacia atrás. Si os ha gustado, en el vídeo que viene aprenderemos el número 9. Estudiar mucho y jugar más. Cuidaros y hasta pronto. Escucha, chavala, chaval. No olvides suscribirte al canal si quieres con las mates acertar.